Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y en este vídeo quiero hablar sobre cómo conseguir clientes como Community Manager. Te voy a contar cuáles fueron los primeros pasos que yo di para lograr captar mis primeros clientes para gestionar redes sociales.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 Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero hablar sobre cómo conseguir tus primeros clientes como Community Manager. Te voy a contar mi experiencia personal, los pasos que yo di para captar mis primeros clientes para llevarles sus redes sociales. En primer lugar, lo primero que hice fue avisarle a toda mi agenda de contactos, a todos mis conocidos, que yo estaba realizando esta actividad. Les conté que había emprendido, que estaba llevando redes sociales para profesionales, emprendedores y empresas. Les conté qué es lo que yo hacía exactamente porque no todas las personas tienen que saber qué es un Community Manager y cuáles son sus funciones y les expliqué todo esto con mucho detalle. ¿Por qué hice esto? Porque tus contactos, tus amigos, tus conocidos, tus familiares son las primeras personas que estarán dispuestas a recomendarte como profesional. Ellos te conocen, saben cómo eres, saben que eres una persona organizada, que eres buena en tu actividad o que eres muy seria, que eres responsable, etc. Por lo tanto, evidentemente ellos, si tienen la posibilidad de contarle a alguien que tú estás haciendo esto porque creen que puedes ayudarlo, serán los primeros en que sin dudar recomendarán tu servicio por eso es importante que tu familia tus amigos tus conocidos sepan a qué te estás dedicando yo he llamado a todas las personas que consideraba que podían ayudarme y eh, les he contado cuáles eran mis funciones a quienes podía ayudar y evidentemente a raíz de eso me han llegado algunos pedidos de presupuesto luego lo segundo que hice, y esto fue una de las acciones que me dio más resultado, es acercarme al espacio de iniciativas empresariales que tenemos aquí en Madrid. Si tú estás en España, en tu ciudad también tiene que haberlo porque hay eh, espacios de iniciativas empresariales en distintos puntos de todas las ciudades. A mí esto me sirvió muchísimo, pero muchísimo. De aquí me han venido muchos clientes. Yo lo que hice fue, acercarme al espacio de iniciativas empresariales de Madrid, pedí una cita con una persona de atención al cliente y le comenté mi situación. Le dije, oye, me he dado de alta como autónoma, voy a empezar a realizar esta actividad, estoy buscando mis primeros clientes, lo que hago es esto y esto y esto, puedo ayudar a emprendedores, a empresas, a profesionales, a personas que... Eh, están montando una empresa y necesitan saber cómo enfocar sus redes sociales su presencia online a personas que tienen una página web y necesitan mantener su blog actualizado y le expliqué todo lo que yo hacía a quiénes podía ayudar y cómo y a raíz de eso evidentemente le dije si podía dejarle algunas tarjetas por si ella consideraba que había alguien que podía necesitar de mi servicio y realmente como te decía, esta acción me sirvió muchísimo porque he logrado cerrar cinco clientes, simplemente con ir una mañana y sentarme media hora a hablar con una persona y explicarle lo que yo estaba haciendo. Ella, cada vez que alguien le comentaba que tenía un inconveniente con sus redes sociales, con su visibilidad, etcétera, recomendaba mi servicio y yo he logrado cerrar cinco clientes para gestión de redes sociales, para redacción de contenido y también para formación de redes sociales, me han venido clientes muy variados de esa acción, así que te recomiendo que si tú tienes un espacio de iniciativas empresariales, apoyo a emprendedores o como se llame en tu ciudad, que lo aproveches, porque realmente esto puede ayudarte a captar tus primeros clientes. En tercer lugar, lo que hice fue ir a eventos de networking. Realmente de los eventos de networking sí que me han llegado pedidos de propuestas, pero no me han llegado eh, clientes, no he logrado cerrar esas, esas ventas. Sin embargo, ¿por qué te estoy recomendando ir a eventos si a mí no me ha servido para cerrar clientes? Porque de los eventos he sacado toda la información que yo necesitaba para luego cerrar otras ventas. Te explico, yo cuando iba a los eventos de networking, lo que hacía era contar lo que yo estaba haciendo y tratar de soltar mi elevator pitch, esas eh, frases, ese, ese pequeño eh, discurso que yo tenía armado para vender mi servicio. Entonces, una vez que terminaba, le preguntaba a la persona con la que estaba hablando si había entendido bien qué era lo que yo estaba haciendo. Si esa persona me decía... Eh, ah, sí, he entendido que tú eres eh, fotógrafo. Pues me daba cuenta de que evidentemente yo me estaba expresando mal o que había algo en mi discurso que no se estaba entendiendo. Por lo tanto, lo reformulaba y le decía, dime que, qué parte no te ha quedado claro, por qué has interpretado esto. Y luego también lo que hacía en estos eventos era preguntarle a la gente ¿Por qué tú contratarías a un community manager? ¿O por qué no lo contratarías? ¿Qué crees que te aportaría un community manager? También preguntaba ¿Qué problemas tienes con las redes sociales? ¿Qué te gustaría conseguir con ellas? ¿Tienes objetivo con las redes? ¿Cómo las trabajas? ¿Tienes tiempo para atender las redes sociales? Y todas las preguntas que... A mí me servían para identificar cuál era el dolor de mi cliente, qué era lo que a él le preocupaba sobre el tema redes sociales con su empresa. Todo eso te servirá para, como te decía eh, anteriormente, e ir eh, captando información para tu discurso. Luego todo ello yo lo usaba en las entrevistas, en las reuniones con clientes, en las reuniones de captación que tenía. Yo ya sabía a dónde ir, sabía lo que le preocupaba. Si en el evento de networking me habían dicho, sí, realmente a mí me gustaría estar más en redes, pero es que no tengo tiempo, tampoco tengo mucho dinero, me encantaría saber hacerlo. Yo ya sabía también, por ejemplo, qué decirle a una persona que me llamaba por formación. Yo ya sé que tú no tienes tiempo y realmente tú tienes que ocuparte de tu emprendimiento, de tu negocio. No puedes estar atento a las redes sociales. Sé que también no sabes cómo hacerlo. Yo te voy a explicar una estrategia. Entonces tú vas delineando tu eh, mensaje de venta. Así que te recomiendo también ir a eventos de networking porque saldrás muy nutrido. Pero no vayas simplemente a tomarte el café y escuchar y contar más o menos lo que dices. Trata de ya ir con esta actitud, con la actitud de ir a buscar la información que tú necesitas para poder vender tu servicio de community manager. Y por último, evidentemente, como community manager, muy importante para lograr vender, captar a través de eh, redes sociales, con redes sociales atractivas, contenido atractivo. Yo también he cerrado clientes a través de mis redes sociales, cuando ya empecé a trabajarlas, eh, realmente muy muy fuerte cuando comencé a, a subir buen contenido cuando comencé a subir muchas historias a través de instagram a mostrarme mucho me han llegado muchos pedidos de eh, presupuestos de mis servicios y he cerrado más de seis clientes a través de mi perfil de instagram he cerrado sobre todo formaciones, he cerrado varias consultorías, te estoy hablando de clientes fijos 6, porque también he, he realizado muchas consultorías. Entonces, es muy importante también que cuides tu presencia online porque es tu mejor carta de presentación. Tus propias redes sociales son la muestra de lo que tú puedes hacer por un cliente. Así que cuida tu imagen. Hay una mosca aquí que está molestando y fastidiando el vídeo. Espero que no te moleste. A mí la verdad que sí me está molestando bastante. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Espero que este vídeo te haya servido, que te haya aclarado un poco cómo captar nuevos clientes como community manager. Recuerda seguir eh, estos pasos, bueno en realidad no pasos sino estos consejos, de tratar de abrir totalmente el abanico de personas a las que les puedas contar lo que haces y ofrecer así tu servicio y tener más posibilidades de captar tus primeros clientes como community manager. Espero que tengas mucha suerte, si te han servido estos consejos déjame un comentario, me encantaría tener tu feedback, también me encantaría que me contactes por otras redes sociales, Instagram es donde estoy más activa, puedes seguirme como birly.es, también estoy en Twitter y en Facebook y en LinkedIn me puedes encontrar como María Cecilia Ponce y sería un placer conectar por allí. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video y no olvides suscríbete y también déjame tu comentario por aquí.